voy a explicar brevemente cómo incorporar un nuevo idioma a nuestra página web y cómo realizar la traducción a los distintos idiomas. Bien, en primer lugar vamos a irnos a la opción de idiomas y observamos que ahora mismo tenemos el valenciano y el castellano, y el castellano como idiomas de nuestra web. Vamos a añadir un tercer idioma, por ejemplo el inglés. Seleccionamos el idioma inglés, nos aparece su código idiomático, la bandera que nos va a servir para distinguir y lo añadimos como nuevo idioma. A partir de ese momento tenemos tres idiomas disponibles. Ahora vamos a crear una nueva entrada. Vamos a añadir la entrada. Voy a copiar un texto y la entrada se va a llamar Universidad de Alicante. Vamos a añadir rápidamente un, una imagen. Vamos a seleccionarla para que se guarde en la carpeta determinada. Perfecto. Y vamos a poner una leyenda. Universidad de Alicante. Muy bien. Le damos a insertar. Ya tenemos la entrada como deseamos. Le vamos a dar a guardar. Perfecto. E incluso podría ya publicarla. En este momento solamente está en castellano y ahora voy a hacer uso de traducciones salt para que de manera automática se haga una nueva entrada con el título Universidad de Alacant que estará enlazada a la entrada que yo he escrito de tal forma que pinchando Pueda comprobar cómo el texto es correcto y, en su caso, realizar la modificación oportuna. Y compruebo en este caso cómo también la fotografía ha incluido la traducción en la leyenda. Le doy a actualizar. De esta forma tenemos rápidamente creadas un, una entrada en castellano y su homóloga en valenciano. Y haciendo uso de PolyLang, vamos a añadir ahora la página en idioma inglés. Pulsamos en el más. En este caso... Sí que tendríamos que escribir nosotros en inglés. Lo tengo aquí traducido previamente. Realizo la conversión. Muy bien. Y almaceno guardando y publicando. De esta forma, si voy a mis entradas, a las últimas entradas, ordenándolas por fecha, comprobamos que tenemos la página en castellano, su traducción al valenciano y su traducción al inglés. Si ahora fuéramos a la página web, para visualizarla y refrescáramos, nos aparece la entrada en castellano, la entrada traducida en valenciano, haciendo uso de, alt, de salt, y su homóloga en inglés utilizando el plugin Polylang. Muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.